Hey baby, no venga a decir que no sentías nada. Que si yo pedirte vos me dabas la mamá. Sin darte nada de cariño, vos estabas ahí detrás. Pero darte media vuelta que me acabo de enterar que tú eres de grupito. Que de mí mierda dicho. Me jodé, me tranquilo. Con la nera en el bolsillo. Que si se arma un lío, oh, oh, De usted no me olvido, no. Y le enseño el mal parido. Que en mí ha vivido, que tú eres del grupo on yo pongo en acción el peliculeo, charro que leo, lo veo, no me venga de mustero a decir que no convengo si tú te andas comiendo donde se produce queso, paisa, baila, conmigo no pasa y si quieres pasa, venga acá el ama que eso le encanta, a usted y su gata ya está, ama a su mamá, mamá hasta su mamá.